estuve loco por besarte buscándote pero sin encontrarme Recuerda de mi nombre mañana ya es tarde no quiero verte menos besarte eso es tan pobre eso oh, no tan fina macho no he habano y llamo esquina estamos en la esquina Hombre, solo no, si tú me lo pides le pongo el delay Probablemente, sé que me miente pero se siente tan bien Mi sueño era tenerte y ahora solo pienso en el papel me Brillo pa con ansiedad Toda la noche en vela buscando otro final Pero la vida no cambia aunque te sientas desigual Yo vivo mi realidad, pero me quiero pagar Con sus metas, mis facetas de que todo vaya mal y Son suyas que me sanan y me quieren matar Por ya no sé lo que llama La vida es una puta Más de sentir el rival Si me juzgas no lo aprecias Te hace sentir especial Si me mata poco importa Yo sé que soy especial Muchas metas en mi vida Tengo miedo de acabar Tú me estoy en la mala Para ti es desigual La manera en que me mira Más de sentir un mañana Revuela que se acaba Ya no puedes empezar Me da rabia que te vayas ¿No imaginas la ansiedad Voy a ciegas por mi vida Mientras me siento rival ¿Qué, ¿Qué te, te pasa? En mi vida? vida Tú me quieres apagar Una llama que me aviva Sigue viva la maldad Mierda, solo es basura Salga mi cabeza, no me pierdas, me queda una bala, pero yo soy mi linterna, no hay bote salvavidas y yo vivo la tormenta, la vida en contratiempo y yo soy quien la orienta poco dura, soy de cabeza muy dura Sigo viva la aventura y no puedo verte Róbame la suerte pero déjame verte Vete, me siento tan triste y quiero tenerte Es otro planeta, tu sonrisa me quiere atrapar La vida no se para y me quiere frenar Estoy corriendo para no parar Solo dime, más dónde vas? Vida mala, ya no hay más Brillo como el oro pero me siento tan solo Estoy brillando, me deslumbro en el espejo Me veo añejado como, como de otro mundo, mundo estoy a fondo, y soy otro asunto Haz que sea eterno, Imposible. Nunca te llamas, la verdad No dime, ama, es desigual